Papa dedo papá dedo dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va papá dedo papá dedo cómo te llamas llámame señor pulgar yo soy el pulgar mamá dedo mamá dedo dónde estás aquí estoy aquí estoy cómo te va Mamá dedo, mamá dedo, ¿cómo te llamas? Dime señora índice, yo soy señora índice. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿cómo te llamas? Soy el dedo medio, dime dedo medio Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? dedo, hermana, dedo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Anular, llámame Anular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿cómo te llamas? Yo soy el meñique y esta es mi familia.